Es una persona particularmente cercana ¿no? y particularmente eh, abierta a ayudar a, a, a la difusión de los Game Studies y al apoyo, sobre todo, en la comunidad española. Y por eso creo que es un enorme ¿no? honor que, que pueda abrir uh, el, el Congreso Fundacional de, de Digra España. ¿no? Antes, en la inauguración, hablábamos un poco de ello, ¿no? de, de mujeres pioneras, Clara, Susana, ¿no? en, el caso, en el caso español… Eh, voy a leer brevemente eh, el semblante para, para, para que esté un poco más perdido, ¿no? Muy sintético. ¿eh? Eh, Clara Fernández Barás es Associate Arts Professor en el New York Game Center de la Universidad de Nueva York. Su trabajo abarca tanto el entorno teórico como el práctico, combinando el estudio de videojuegos con su diseño y desarrollo, tanto en el ámbito de juegos comerciales como experimentales y para la investigación. Sus intereses investigadores se enfocan en la narrativa de los videojuegos y en las estrategias para integrar historia e interacción a través del diseño. Como parte de su trabajo analítico, también ha investigado sobre la historia de los videojuegos, en particular los juegos narrativos y los juegos europeos de los 80. Y en particular, añado, esta keynote que se centra en el videojuego español de los 80. Su libro, Introduction to Game Analysis, publicado por Routledge, va ya por la segunda edición. Así que, Clara, muchísimas gracias insisto, por, por tu asistencia hoy. Entonces, eh, ahora lo que haremos es pasaremos a, a al visionado de la keynote, ¿de acuerdo? ¿No? Y, y después, pues, volvemos a conectar para, para la ronda de preguntas. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Acuerdo. Venga, vosotros, venga, que os guste. Bueno, pues hoy os voy a hablar de los videojuegos españoles de los 80, porque me ha parecido el tema más adecuado para inaugurar este primer tigre España. Um, así que vamos a ello. Uh, pero antes que nada, para los que no me conozcáis, pues llevo trabajando en el campo de los Game Studies desde hace ya 20 años. Empecé como filóloga, pasé por los Media Studies y ahora doy clases de diseño de videojuegos y de Game Studies en la Universidad de Nueva York. También practico el diseño y desarrollo de juegos, además de estudiarlos. ¿no? Todo mi trabajo, tanto en la teoría como en la práctica se centra en el análisis de juegos, a, tema del que he escrito un libro de texto que a lo mejor os suena. Y mi trabajo normalmente se enfoca en la narrativa en videojuegos. A, mi trabajo en los últimos años, por ejemplo, se ha centrado en el estudio de los juegos de detectives y su relación con la ficción eh, literaria y el cine policíaco y de misterio. Pero de lo que os voy a hablar hoy es otro de mis intereses de investigación, que es la historia de los videojuegos. Mi motivación para esto es principalmente personal porque me he dado cuenta de que los videojuegos a los que jugué de pequeña no estaban reflejados en los libros y discusiones históricas, sobre todo a nivel internacional. Y al principio pensé que esto era porque estaba en Estados Unidos, pero también he visto que este discurso de la historia de los videojuegos se centra en juegos norteamericanos y japoneses y normalmente en las versiones que se jugaban en Norteamérica. Entonces... Este trabajo del que os voy a hablar hoy es parte de lo que denominamos Local Histories, uh, historias locales, eh, que es un área de game studies. Y el objetivo de trabajos en, en, de, en este área es reclamar el papel y la historia de los videojuegos desarrollados fuera de Estados Unidos y de Japón. El trabajo que voy a presentar hoy empezó con una asignatura de videojuegos europeos de los 80 que impartí con Bennett Fodi hace varios años en, en mi departamento ¿no? y eso fue un poco los cimientos de eh, este trabajo que mmm, va a aparecer como un capítulo del libro del que podéis ver la portada y la referencia en, en la diapositiva. La charla de hoy es una versión abrevia, abreviada del capítulo y adaptada a un público que ya me supongo más familiar con la cultura española. Pero como no tengo que hablar tanto, dan, dar tanto contexto sobre la cultura española, tengo un poquito más de tiempo para añadir una sección que no nos cupo en la versión escrita. Así que tenéis un poco una exclusiva para hoy. Y bueno, ¿por qué tenemos que, que estudiar estos juegos? ¿Por qué merece la pena? Bueno, pues como ya he dicho, una de las razones por las que necesitamos estudiar estos juegos y los juegos de otros países que no sean Estados Unidos y Japón, es porque se están olvidando muchos de los trabajos que también han sido influyentes en las creaciones de juegos contemporáneos. El Atari Crash de los 80 fue algo exclusivo de Norteamérica, mientras que en el resto del mundo estábamos tan ricamente jugando a juegos de recreativas o de ordenadores domésticos. Pero otro factor importante que también es clave para lo que voy a hablar hoy, es que en estos juegos podemos identificar ciertos rasgos que distinguen a los juegos de un país o de otro. Y después de haber jugado muchos de esos títulos, os puedo decir más o menos si un juego es británico o francés o español. La pregunta entonces está en qué es lo que distingue a estos juegos y la cultura de la que provienen, especialmente ahora que los marcadores culturales tienden a borrarse en, en los juegos, porque estamos en un mercado global. A veces esto es porque los juegos se producen en varios países a la vez, o porque sinceramente no les interesa revelar la nacionalidad o la identidad de los desarrolladores. Entonces, el ver de qué cultura provienen es mucho, mucho más difícil. Para este estudio, lo que hice fue crear un corpus de 238 juegos, uh, recopilando datos de varias bases de datos que están online, como comp Computer Emuzone, lo voy a decir en español, Computer Emuzone, es una página web española, World of Spectrum uh, y la, la Wikipedia. Y también eh, he incluido notas sobre juegos que ya conocía. Uh, los juegos empiezan desde 1983 con la publicación de La Pulga, que se suele reconocer o se nombra como el primer título español exportado con éxito al extranjero y acaba en 1992. Con el último juego publicado por Aventuras AD, Chichen Itza. Y esto marca el final de los juegos desarrollados para ordenadores domésticos de 8 bits. Entonces estamos un poquito, son de los 80, pero bueno, estamos hasta el 92. Me voy a centrar solo en videojuegos, en la parte digital, y me dejó fuera títulos de juegos de rol como Aquelarre, por ejemplo. Os voy a dar un poquito de contexto. Como ya he dicho, los que estáis, muchas de esas cosas a lo mejor ya suenan, pero mmm, no tengo que explicar. O, tanto como cuando tengo que, que escribir sobre juegos españoles a la gente de fuera de España. ¿no? Primero nos vamos a poner en el contexto tecnológico. Uh, los juegos de los que voy a hablar hoy um, se desarrollaron para lo que llamábamos ordenadores domésticos. ¿no? Me dejó fuera a los juegos de las recreativas, pero ya tenéis aquí una presentación en esta conferencia sobre ellos de, de Marsal Mora, así que um, prestarle atención. Ah, las plataformas más populares de, de ese tiempo y en España eran los ordenadores Spectrum, Amstrad, Commodore y MSX. Y estos ordenadores se enchufaban a la televisión sin necesidad de un monitor especial. Tenías el monopolio de, del salón, uh, pues se acababa la televisión y te ponías con los juegos y te ponías a programar en, en, en BASIC. no ah, Los juegos se almacenaban principalmente en cintas de casete. Aunque a finales de los 80 también había discos para Amstrad y Commodore, lo que llamábamos los floppy disks, ¿no? Eh, y mientras que Commodore es una marca estadounidense, el resto de ordenadores se diseñaban y fabricaban en Europa o en Japón, como era el caso de los MSX, era un, un estándar que, del que se fabricaban uh, distintos ordenadores. Um, compañías como Sony, como Philips, como Toshiba, uh, seguían ese estándar, ¿no? Y para lo que es la duplicación de cintas para videojuegos, se podían aprovechar las instalaciones de grabación y duplicación que se utilizaban para, para la música, la música rock o pop, ¿no? Entonces las discográficas también podían utilizar sus instalaciones para copiar videojuegos. Era una infraestructura que ya existía. Esto también significa que los juegos eran muy fáciles de piratear si se tenía acceso a una cadena de doble pletina para copiar cintas, pues había gente que se hacía sus, sus fiestecitas, se traían las cintas, se las copiaban y se las intercambiaban ¿no? y esto también es una diferencia con Norteamérica, donde los juegos se distribuían mayormente en, en disco floppy ¿no? los floppy disks eh, que necesita pues, instalaciones específicas o muchísima paciencia co copiando los, los discos otra parte de este contexto tecnológico es que cada modelo de ordenador tenía unas especificaciones técnicas distintas. Así que los juegos tenían diferentes versiones que se veían muy, muy distintas, como podéis ver aquí. Aquí tenemos Goody de 1988. Tenemos mmm, diferentes resoluciones, colores y sonidos que dependían primero del hardware. Uh, así como de cómo se tenían que programar, porque... Cada ordenador manejaba los gráficos uh, diferentemente, por ejemplo. Y cada fabricante pues, tenía unas mm, características distintas mm, de las teclas, de cómo se, se distribuían a veces. Y esto se parece como ahora tenemos que hacer diferentes versiones de un juego para mm, cada consola o cada modelo de teléfono móvil o tableta o de Windows, Linux y Mac. Si trabajáis en el desarrollo de videojuegos, pues... Entenderéis un poco el, el engorro que es el tener que pensar en diferentes plataformas. La diferencia que tenemos ahora es que tenemos herramientas de desarrollo que nos permiten que cada versión sea muy similar de una plataforma a otra, que no hay tantas diferencias como podemos observar en los juegos entonces. En lo que se refiere al contexto económico, pues nos encontramos con lo que en inglés llaman bedroom developers, uh, desarrolladores de dormitorio, ¿no? Uh, muchos de los creadores de juegos de entonces, tanto en España como en el resto de Europa, tendían a ser adolescentes que tenían acceso a estos ordenadores domésticos, o por lo menos adolescentes en principios de los 80, luego crecieron un poco, se hicieron mayores y, y, y más profesionales y responsables. Para ello también provenían de familias tanto acomodadas que se podían uh, permitir esos ordenadores, o familias que hacían el sacrificio para comprar el ordenador para el niño para aprender aunque muchos de nosotros acabamos jugando más que nada, o sea, esto, esto también era cuestión de, de, de lo que ocurría, ¿no? Hay mucha coincidencia con los aficionados a la electrónica y también había muy pocas chicas o mujeres que hicieran juegos, aunque mirando las revistas de entonces, pues he encontrado muchas jugonas y programadoras que mandaban programas de ejemplo a las revistas, entonces sí existíamos, pero no éramos muchas. Eh, en cuanto a la estructura legal, pues al principio no existían leyes de copyright que se aplicaran al software, ni se sabía qué era lo que se podía grabar en cuestión de impuestos. Eh, estos creadores se tuvieron que inventar cómo distribuir su trabajo y llegar a los usuarios a base de casetes de doble pletina y de fotocopias. ¿no? Fueron los pioneros que realmente crearon el mercado español de videojuegos y de distribuciones. Uh, algunos de ellos, como era el caso de Dynamic, lograron establecerse con sus propias empresas y marcas reconocidas, uh, aunque al final de este periodo solo sobrevivió mmm, Dynamic, gracias al, al PC Football, que era sus superventas, y también la empresa Figurat que desarrolló juegos um, para recreativas, para Gaelco durante los 90, ¿no? pero de todas estas compañías, solo sobre, sobrevivieron dos. Uh, la mayoría de estas empresas que no sobrevivieron, fue porque no pudieron o no supieron adaptarse a las nuevas condiciones de la industria, desde la necesidad del quality assurance, el poder seguir los estándares de empresas como Nintendo, a los crecientes costes de producción y la necesidad de equipos de desarrollo más grandes. En lo que es el contexto social, los 80 eran una época en la que en España se estaba redefiniendo su identidad, después de 40 años de dictadura y también de la transición se intentaba romper con lo que previamente se consideraba la identidad nacional española. Uh, incluso ahora podemos ver que lo que es la identidad española que se creaba en los 80 era caleidoscópica. Uh, había una variedad de tendencias, algunas que se recompensaban desde las instituciones con subvenciones y ayudas, que se dedicaban a, a trabajos serios y representativos de lo que era la nueva España, por lo menos del, desde el punto de vista del gobierno. Por un lado, se intentaba celebrar la herencia cultural española, más identificada con trabajos literarios considerados serios, como es el caso de las películas de Mario Camus o Carlos Saura, a la vez que se huía de la españolada o la mentalidad más localista de los 60 o incluso antes por otro lado también se apelaba a la modernidad y al cambio como se puede ver en las películas de armado bar de la época que entonces se consideraban una rebeldía y una frivolidad y que no contaban con el respaldo institucional a pesar del éxito que podían tener en el extranjero ¿no? Entonces tenemos ahí esas tensiones eh, históricas que también vamos a ver un poco en, en los juegos españoles de la época la siguiente sección trata del quiz de, de la cuestión ¿no? de lo que yo llamo los juegos nacionales ¿no? que yo lo encuentro útil porque nos permite hablar de los juegos como artefacto cultural a través de la comparación con las tradiciones culturales de las regiones que los produce aquí está el primer problema de este estudio ¿no? esto es una de las, de las cosas que todavía no tengo yo Tampoco demasiado claras, ¿no? Porque el término que utilizo para diferenciar esos trabajos de juegos nacionales uh, hace época del término cine nacional o national cinema en el campo del estudio de, de cine. Y esto se refiere a los trabajos cinematográficos más allá de las producciones de Hollywood. No necesariamente marginales, sino diferentes. Cosas como Bollywood, por ejemplo. Y ya en los estudios de cine... El término National Cinema es contencioso, dado que la nacionalidad se puede definir de muchos modos. Ah, de acuerdo con Nuria Triana Toribio, lo nacional define una comunidad que pertenece a una tradición, pero el elegir qué tradiciones y qué partes de la historia definen esta identidad nacional depende de quién las esté estudiando y en qué periodo histórico. España es un país con múltiples tradiciones, dependiendo de la región, que incluyen una variedad de lenguas, de folclore y de etnias. Históricamente, España ha sido el punto de encuentro de muchas influencias culturales, incluyendo las culturas celtas, romana y musulmana, por ejemplo. Diferentes regiones también tienen sus propias lenguas, lo que también implica diferentes tradiciones y folclore, ¿no? También, y como he dicho antes, la identidad de España se encontraba en un momento de cambio en los 80, en el que diferentes tendencias aspiraban a definir la España de la democracia. Los cimientos culturales españoles son muy heterogéneos, así que cualquier intento de definir la españolidad es necesariamente solo una representación parcial, algo que también es verdad en este estudio, porque por ejemplo no voy a diferenciar de qué regiones de España provienen estos juegos, porque no tengo suficientes datos para ello, pero si pudiéramos, a lo mejor también podríamos ver diferencias regionales entre ellos. Siguiendo con la comparación con el cine, uh, a diferencia del cine, los juegos y los videojuegos, como ya hemos nombrado antes, no utilizan sus orígenes culturales como herramienta de marketing y de distinguirse en el mercado se suele esconder o al menos disimular la cultura que los produce. Pero también es interesante, a diferencia del cine, uh, que mientras que las primeras películas apenas mostraban sus marcadores culturales, como dice Gunning, uh, porque estaban experimentando con la forma y las convenciones, no tenían un Hollywood al que oponerse como identidad, ¿no? de estas primeras películas estaban experimentando cómo se contaban historias. No, no tenían al, al, al monstruo de Hollywood al que oponerse, ¿no? Pero en los uh, videojuegos del de principio de los 80 y algunos de los 70 también, podemos empezar a ver estos marcadores culturales más claramente. Y también estaban creando sus convenciones, uh, a veces prestadas de los juegos de recreativas, ¿no? Pero se experimentaba con los tipos de temas sobre los que se podía hacer juegos, como es el caso del surrealismo de los juegos británicos. Ah, las limitaciones técnicas tampoco les parecían un problema, aunque eran unos ordenadores que para lo que tenemos ahora estaban muy, muy limitados. Pero la inventiva y la imaginación de los creadores pues, utilizaba estas eh, limitaciones como acicate creativo. Entonces tenemos un caldo de cultivo muy interesante para estudiar porque sí se podía ver esa cultura eh, dentro de estos juegos que a pesar de lo relativamente simples que pueden llegar a parecer, eh, sí tenían ese reflejo de, de dónde vienen. ¿no? Entonces, por eso voy a hablar de lo que son los juegos nacionales en el contexto de España. ¿no? Para este estudio... En lugar de ir con ideas preconcebidas de lo que identifican los juegos nacionales españoles, me dediqué a mirar y a codificar estos juegos del corpus, uh, buscando etiquetas, temas y mecánicas a través de los títulos. Muchos de esos títulos ya los conocía mmm, por el curso que había dado, y por haberlos jugado de pequeña, pero para el resto pues empecé leyendo descripciones y vídeos de los juegos. Algunos sí también llegué a, a jugarlos. Y gracias a estas etiquetas encontré, pues, estas siguientes tendencias que identifican a los Juegos Españoles de los 80 de sus contemporáneos del resto de Europa. El primero es la apropiación cultural. Una de las principales características de los Juegos Españoles de los 80 es el cómo representan otras culturas dentro de ellas lo que podemos denominar como apropiación cultural, de acuerdo con las definiciones de Rogers. En nuestro contexto, el término apropiación cultural se referirá a cómo estos juegos utilizan símbolos de culturas diferentes a la española de manera conspicua, de manera, de manera observable, y se reflejan los temas, la estética o los mundos de ficción del juego. En términos de apropiación cultural, los dos tipos que he encontrado en el corpus, dentro de los definidos por Rogers, se refieren tanto a la apropiación cultural de otra cultura dominante, en este caso la de las películas de Hollywood, y por otro, la explotación de otras culturas para ser representadas en los juegos. La apropiación cultural de elementos de hegemonía cultural, por así llamarla cultural dominance, como lo denomina Rogers, Imitan o incorporan elementos de las películas de Hollywood, uh, por ejemplo, como manera de aprovecharse del prestigio de sus producciones para presentar estos juegos. Este modo de apropiación cultural es el más frecuente en estos juegos del corpus, especialmente en los juegos de tipo arcade. Esto no es exclusivo de los juegos españoles, esto también pasaba en el resto de Europa. Si habéis leído el trabajo de Jaroslav Svelch, por ejemplo, él habla de cómo los juegos checoslovacos se apropiaban de figuras como Diana Jones como protagonistas. Entonces la apelación a la cultura anglosajona se puede interpretar como una manera de borrar o al menos intentar disimular la herencia cultural española, a diferencia de cómo el cine español de la misma época se estaba intentando redefinir el uso de los tropos de las películas de Hollywood también hizo que estos títulos fueran los más fáciles de exportar al extranjero. Entonces es un referente que era común también fuera de España. Otro ejemplo de apropiación cultural hegemónica, por así llamarlo, cultural domination, es el juego La Abadía del Crimen. Aunque aquí es un poquito más complicado, porque esto técnicamente no era una película de Hollywood. Uh, contaba con Sean Connery, Uh, y con Christian Slater, pero en realidad era una comproducción franco-italiana-alemana y, y también fue muy popular, fue una película de bastante éxito pero como el juego no pudo utilizar el título de la novela porque no tenían el permiso de Humberto Eco y también cambiaron los nombres de los personajes no se pudieron, no se pudieron aprovechar del tirón de la película para la publicidad y la distribución este juego al principio, que a lo mejor no tuvo tanto éxito a medida de que los jugadores se dieron cuenta de las similitudes con la historia de la novela de, de Humberto Eco y que se dieron cuenta que esto era una adaptación relativamente fidedigna de El nombre de la rosa. Entonces ahí es como que, que llegó la influencia, pero un poco con, con retraso. Por otro lado, también tenemos eh, ejemplos de apropiación cultural eh, que toman la forma de explotación cultural. Cultural, ¿no? Siempre de acuerdo con la terminología de Rogers, uh, donde la cultura española es la dominante y los elementos culturales de otras culturas se apropian sin reciprocidad o sin expertos de la cultura apropiada que sirvan de consejeros o guías. Uh, aunque estos ejemplos, ejemplos son más infrecuentes, también existen en el corpus. En este caso, tenemos las aventuras conversacionales de la trilogía de Tiután de aventuras A.D. que se ocupan de la historia de la península del yucatán y sus diversos templos eh, el jugador asume el papel de doc monroe es el eh, protagonista que es una versión de indiana jones así es como se describe eh, lo que hace el personaje en el manual de la diosa de cozumel como tengo en esta cita totalmente desvalido sin amigos sin armas y sin dinero consigue llegar de puro milagro a la isla de cozumel donde encuentra unas tradiciones, ritos y mundo espiritual que poco a poco va entendiendo y respetando hasta llegar a dominar su entorno. Así que ya en el manual se establece que el objetivo del juego es Dominar el entorno, haciendo uso de términos y acciones que denotan actitudes colonialistas y literalmente de dominación. Es que está la palabra en, en, en la cita, ¿no? A pesar de las buenas intenciones del juego como herramienta educativa sobre la cultura maya, se caen tropos del hombre blanco salvador, ¿no? Que es realmente lo que es Indiana Jones. Entonces aquí tenemos... Eh, otro tipo de apropiación cultural. Hay, hay más ejemplos, pero aquí os he dado los, los más significativos. Otro elemento que distingue a los Juegos Españoles de los de otros países de Europa es la celebración de los deportes y las figuras deportivas españoles. ¿no? Uh, se celebraban mucho las figuras masculinas del deporte español. Ah, sí, ojo, porque eran solo los hombres, no las mujeres, incluso cuando los logros femeninos fueron más destacables. Por ejemplo, Arancha Sánchez Vicario, a pesar de ganar Roland Garros en el 89 y el bronce en los Juegos Olímpicos del 92, nunca tuvo su videojuego, pero sí lo tuvo su hermano Emilio Sánchez Vicario, que tenía el Emilio Sánchez Vicario Grand Slam, a pesar de que él no ganó ningún slam él solo, sí lo ganó en dobles. Eh, estos juegos lo que hacían era obtener una licencia de imagen de diversos campeones españoles para ponerlos en la portada. Pues tenemos aquí a Fernando Martín, que fue el primer baloncésista español que jugó en la NBA. Mientras que Jorge Martínez Aspar ganó 37 títulos de Grand Prix de motociclismo. También teníamos a Perico Delgado o um, Emilio Brutragreño o a uh, Michel. No, Tenían todos sus, sus videojuegos. Pero lo que pasaba... Y aquí está, estos juegos fueron un pelotazo en España y estaban entre los juegos más vendidos y de hecho las compañías que sobrevivieron a los 80 como Dinámico o Caelco era precisamente gracias a estos simuladores deportivos, pero la imagen de los deportistas españoles no servía como marketing para los juegos fuera de España. Fernando Martín, basketmaster, se publicó como basketmaster a secas fuera de España. Aquí pusieron a dos jugadores de la NBA, negros. A pesar de que Fernando Martín estaba jugando en la NBA, él no era la marca del juego. Uh, mientras que no tengo constancia de que el juego de Aspar se publicara oficialmente fuera de España. Probablemente llegara pirateado, pero no he encontrado una edición, um, edición fuera de, de España. Entonces aquí tenemos una glorificación de los deportistas españoles mientras que no se llega a utilizar el mismo tirón en el extranjero con esas mismas figuras la siguiente característica pues aquí tenemos ya un poco eh, ejemplos que ya podemos reconocer más claramente como españoles aunque también es cierto que son menos frecuentes en el corpus esto había o sea, que buscarlo un poquito más estos son juegos in inspirados por los tebeos españoles, o por lo menos su tono, eh, especialmente los que parodiaban a héroes y superhéroes de culturas dominantes, como era el caso de Mortadelo y Filemón o Super López. Uh, estos tebeos que seguían la tradición de las novelas de picaresca, donde los héroes son realmente antihéroes que viven en entornos urbanos, carentes de privilegio y cuyos problemas les son bastante familiares a muchos de los lectores, porque realmente estos personajes son muy humanos, no tienen nada que ver con la magia, la fantasía o los círculos privilegiados. Uh, las peripecias de los personajes normalmente suelen acabar mal, aunque los personajes pues siguen tirando como pueden, no esa es su característica, es, es algo muy, muy cercano al lector. Probablemente los juegos que seguían esta tradición, traducida a los videojuegos pues hay un ejemplo como el Freddy Hardest que tuvo dos juegos probablemente os suena pero os quiero destacar otro juego también de Dynamic el, el desarrollador de Freddy Hardest uh, que se llamaba Capitán Sevilla uh, Capitán Sevilla tiene como, como protagonista a un camionero que se convierte en superhéroe después de comer una morcilla radioactiva y de hecho el título original iba a ser Capitán Morcilla Uh, fuera de España, el juego se distribuyó como Captain S, uh, de nuevo borrando los indígenas españoles del juego. ¿no? Nos ha pasado en los deportes, ahora lo vemos en estos, um, en estos héroes de TVO. Eh, este es un juego de plataformas que a pesar del cambio del título y la portada podemos reconocer como español. Ah, no solo por las morcillas que se convierten en el indicador de vida del juego, sino también por los escenarios. Aquí, si os fijáis, eh, en medio de, de, de la pantalla podemos identificar uno de estos típicos contenedores de vidrio verde de los 80, ¿no? Donde se ponían las, las botellas para reciclar. Esto se puede reconocer como un barrio obrero. Son escenarios alejados de las élites o la fantasía que caracterizan mucho, mucho de los teveos de o la literatura picaresca, ¿no? Tenemos esta, esta parte más, más accesible. Y aquí ya tenemos otros ejemplos, ¿no? Otra de las características es lo que no se me ocurre otra manera de traducir vale, como españolada, ¿no? Eh, que es como estoy llamando al equivalente a la españolada en las películas, no más asociado con los valores que se consideraban patrióticos o españoles antes de la transición. Tenemos juegos del Capitán Trueno, por ejemplo, el Jabato, que también se inspira en los cómics, pero uno de los ejemplos más emblemáticos de esta de este espa españolismo es eh, el juego de dynamic olé toro, que efectivamente es un juego donde nos enfrentamos a un toro en el ruedo vestidos de torero y haciendo aquí nuestra Verónicas eh, fue bastante bien recibido en España donde bueno pues consiguió simular una corrida de toros en 48K que es todo, todo un reto pero fuera de España en el Reino Unido mmm, aunque algunas de las críticas decían que era un juego bastante interesante fue muy criticado por el hecho de reproducir las corridas de toros entonces mmm, aquí tenemos algo que es muy puramente español, que se exportó, pero precisamente por, por reflejar los toros recibió muchísimas críticas. Otra parte de, de esta you know, españolada, por así llamarlo, son los juegos en los que se representa el catolicismo, algo que no he visto en los juegos de, ocho, de otros países, por lo menos de la época. Ah, ya hemos hablado, por ejemplo, de la abadía del crimen, Uh, pero también tenemos este pequeño juego de Toposoft, Temptations, que solo salió para la, uh, el ordenador MSX Y aquí controlamos a un novicio que tiene que pasar la última serie de pruebas para poder ser parte de, de una orden Entonces el jugador tiene que enfrentarse al demonio y a las tentaciones para, para completarlo ¿no? Entonces esto es otra característica que podemos reconocer como española la última característica, y esta es la parte que no me ha cabido en la versión escrita de esta presentación, pero espero desarrollar esta sección un poco para un artículo completo. Ah, entonces, la última característica es la relativa frecuencia de las mujeres protagonistas en los juegos españoles, algo que no se veía en otras partes de Europa. Tenemos mujeres protagonistas de las que el jugador puede tomar el control. Y esto es, como ya he dicho, relativamente escaso en los países europeos. Uh, uno de los pocos ejemplos que se me ocurren es el juego The Great Gianna Sisters, que es un juego alemán. Es un clon de Super Mario Brothers, uh, lo que les ganó que Nintendo consiguiera que el juego, el juego se retirara de circulación, pero fue un juego muy, muy popular. Ha tenido varias secuelas y varios remakes y el último del 2015. Esto es un, un juego con bastante rancio bolengo, por así decirlo. Esto es raro y en España, pues como en el resto del mundo, las portadas de muchos juegos españoles pues presentaban a mujeres de generosas curvas y con poca ropa para llamar la atención de los jugadores con el perfil de hombre heterosexual, ¿no? Uh, estas portadas también formaban parte de lo que era, era la pantalla de carga de estos juegos uh, Que los jugadores podían contemplar durante varios minutos Mientras que se cargaba el juego desde la cinta Esto era una cosa que a lo mejor no le suele a la gente Pero teníamos que poner la cinta, mmm, ponerla en marcha Nos hacíamos un bocadillo mientras que cargaba Y te podías quedar mirando a la pantalla Y esto era lo que se veía, ¿no? la, las, las figuras femeninas mmm, Pues eso, de poca ropa o de nada ropa y también es una característica muy distintiva en el que las cubiertas de estos juegos estaban mucho más cuidadas que las de otros países, dado que estaban ilustradas por afamados in, in artistas del cómic y también ilustradores. Les daba un estilo visual que las distinguía. Uh, el arte, por ejemplo, de Alfonso Azpiri, que creó las portadas de muchos de estos juegos para diferentes desarrolladores, es una marca visual de los juegos españoles de los 80 uh, Pero además de los cómics, estos artistas como Azpiri, como Luis Rollo También se dedicaban a las ilustraciones eróticas Cuyo estilo y convenciones acabaron permeando su trabajo para videojuegos Esto quiere decir que las portadas de los juegos españoles A menudo eran mucho más sugestivas que en otras partes de Europa Lo que resultó en ciertas controversias como vamos a ver en un minuto esta tendencia a tener portadas más sugerentes que en otros países se podría atribuir a un efecto péndulo ideológico después de años de censura en el cine y las revistas. El cine del destape tuvo su eclosión al final de la dictadura a la vez que la censura empezaba a ser más permisiva con la creación de la categoría X para eh, distinguir las películas que incluían actos sexuales explícitos, mientras que la distribución y exhibición de las películas pornográficas se legalizó en eh, 1982 como parte de la apertura cultural de la transición. Pero en, en realidad la cosificación de los cuerpos femeninos era algo que en los 80 se empezó a permitir por parte de las instituciones, y probablemente los medios españoles, um, tanto las películas como la televisión, por ejemplo, los, uh, las revistas, acogieron esta supuesta liberación sexual con muchas ganas, aunque solo al servicio de la mirada heterosexual masculina. Y esto también podemos ver cómo transpira en los juegos. Uno de los casos ya conocidos de cómo la sobresexualización de las portadas se recibió en otros países es el caso del juego Game Over. El ilustrador Luis Rollo tomó lo que había sido una portada para la revista Heavy Metal y la reutilizó como la portada de este juego. Lo cual pues es también un poco problemático, dado que deja patente lo poco que parece haberle importado a la premisa del juego, pero bueno, eh, el equipo de marketing a lo mejor podía tener un poquito más de ojo. Esta portada, sin embargo, llevó a la polémica en el Reino Unido. Uh, como vemos, tenemos un soldado futurista que está... Mm, en teoría protegiendo a una mujer que mira provocativamente al observador. El problema de la portada y la controversia está en que se pueden apreciar los pezones de la mujer y el corset que apenas cubre su escote. Esta imagen fue considerada ofensiva, menos por la cosificación del cuerpo de la mujer y más porque se veían los pezones, así que en los anuncios del Reino Unido aparecen unas placas de metal sobre los pezones aunque se deja el generoso escote mientras que la portada en la portada del juego mismo en la carátula se colocaron unos logos de la distribuidora estratégicamente para poder cubrir los pechos no lo que podemos ver aquí es que las controversias tienen menos que ver con la sobresexualización del, del cuerpo femenino y más por la sugerencia del desnudo también Puede que sea un factor a tener en cuenta a mi parecer que entonces ya se tendía a entender los juegos como cosas de niños o de adolescentes y la fascinación con los pezones pues es algo muy adolescente. Este tipo de censura también se relaciona con el no querer admitir que a lo mejor los videojuegos también son para adultos como ya lo era la revista heavy metal para la que Luis Rollo creó la imagen original. Así nos encontramos. En, en estos juegos españoles, que tienen figuras femeninas que representan o se presentan de maneras sobresexualizadas de manera más frecuente que en otras partes de Europa. Pero también, y aquí está la diferencia, son las protagonistas del juego mucho más a menudo, de manera que son personajes que el jugador puede controlar. España tenía ya muchas Laura Croft, uh, con esa mezcla de servicio a la mirada masculina heterosexual y el empoderamiento, pero de manera pixelada. Entonces, tenemos mujeres que son las protagonistas a las es que podemos controlar. Por ejemplo, aquí tenemos Turbo Girl, cuya protagonista se parece a Bridget Nielsen y con otra portada de Luis Rollo, y cuya campaña incluía la imagen de una modelo de verdad que encarnaba el personaje de carne y hueso. Algo que años después también haría. Tomb Raider, que tiene sus modelos oficiales, sus, sus, sus señoras que, que son la Tomb Raider en, en, en vida, ¿no? El manual presentaba a la protagonista como teniente del cuerpo de intervención inmediata del ejército Korg. Esto era la descripción, ¿no? Es un juego de motos. En el juego mismo, el sprite del personaje perdía todas las connotaciones eróticas, ¿no? La vemos desde arriba, si podéis observar. Y, y no se ve tampoco, tampoco mucho. Tal era así que en Reino Unido, Alemania e Italia, este juego se lanzó como Turbo Bike. Tenéis ahí la portada. Eliminando la figura de la motorista de, de la carátula. Pero luego, al cargar el juego, el código era igual aparecía el título de Turbo Girl y teníamos también la foto de la, o la imagen de, del personaje. Entonces no se molestaron mucho en cambiar el código. Otro ejemplo es el juego Hundra. Uh, y aquí tenemos el reverso del tropo de la dama en apuros, que, que aún en, en día pues, es muy común, no uh, empecemos, empezando con los juegos de, de Super Mario. no Pues aquí Jundra es una princesa vikinga que ha de rescatar a su padre. no Entonces le damos un poquito la vuelta y bueno, pues la mujer es la protagonista. Darle la vuelta a los papeles del rescatador y víctima no es necesariamente algo progresista, pero... Este cambio parece que tocó la fibra en otras partes de Europa. Como ya he dicho, no tengo constancia de que Jundra se, se distribuyera después eh, fuera de España, por lo menos de manera oficial. Los piratas seguro que llegaron. Um, pero también tenemos el ejemplo de Fantis. Uh, aquí en la portada pues tenemos una de las mujeres voluptuosas muy típicas del trabajo de Azpiri. La protagonista es la comandante Serena, y su misión es rescatar a su compañero de expedición del planeta Fantis. Y en la primera fase del juego, la protagonista está en una base, eh, nave espacial. Con lo cual tenemos una situación muy similar a la de Turbo Girl. Desaparece la figura femenina. No, no sé la sobresexualización pues en el sprite, pues tampoco es tan evidente. Sin embargo, en la segunda fase... Un poco casi como recompensa a los jugadores que pudieran pasarse a la primera. Podemos observar sus generosas curvas en un sprite relativamente grande para lo que era el, la, la época. Entonces aquí um, al final del juego cuando Serena por fin se encuentra con su compañero. Cuyo nombre no se menciona. Uh, ha derrotado ya a todos los enemigos que se encuentra a su paso. Y hay una pequeña escena en la que vemos como hay corazones que explotan para marcar este reencuentro. Entonces aquí lo vemos, ella llega, llega a la plataforma, corazoncito que late, bien. Y, y aquí vemos el corazón que, que nos saca a, a saber qué es lo que están haciendo, se estarán reencontrando uh, con mucho amor. ¿no? Entonces esto era el final del juego. Lo que pasó con la versión internacional... Es que el título del juego se cambió por el de Game Over 2. Game Over, el juego de la controversia, también de, de Dynamic, había tenido bastante éxito. Así que se aprovecharon del tirón. Aquí lo que pasó es que la comandante Serena se fue sustituida por el Mayor Locke. Que es como un astronauta. Que tiene que rescatar a Arco. Ahora sí tiene nombre eh, a la persona a la que tenemos que rescatar. Que era el protagonista de Game Over. Y que está prisionero de gremla la emperatriz de cinco sistemas planetarios y que era la mujer que nos miraba provocativamente desde la portada polémica de la que acabamos de hablar al convertir este juego en la secuela de game over no solo se elimina a la mujer protagonista sino que es otra mujer la villana es la, la mayor enemiga eh, y es también la que figura en la portada de este, esta versión del juego como podéis ver también tenemos, hay kits, se ven de nuevo los pezones, pero con estos no tendrían problema, por lo visto. Y en esta segunda fase del, del juego, de, de, de Game Over 2, um, se ha sustituido el sprite de Serena, de la mujer, por el de este astronauta. Y cuando llegamos a Arco, los corazones, pues os lo voy a enseñar aquí, um, se sustituyen por estrellitas y no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, si siendo generosos, podríamos considerar que el cambio de protagonista se debiera a la mujer sobresexuada, pero en este caso, la portada de la versión internacional no presentaría a otra mujer con poca ropa y, y actitud amenazante y cuyos pechos apenas están tampados por su vestido. Entonces aquí la cuestión es quitar a la mujer como protagonista, ni siquiera es la, la, la cosificación o la sobresexualización, ¿no? Entonces queda un poquito claro que eso no, que, cuál es el problema, ¿no? Entonces aquí esto es un poco un resumen de las características que yo he visto que distinguen a los juegos españoles de los 80, ¿no? Desde apropiarse de, de películas de Hollywood, como se hacía en otras partes de Europa, um, la celebración de los deportes nacionales y los deportistas nacionales, de las figuras masculinas, um, el uso de los, de los tebeos de las uh, parodias. Que podíamos ya ver en los TVOs, también se ve en los superhéroes de los videojuegos. Tenemos una parte de, de españolada, también de representación uh, católica en estos juegos. Y tenemos a mujeres que son protagonistas de los juegos más frecuentemente, uh, pero que cuando se sacan estos juegos fuera, pues... Um, se, se eliminan o se, se disfrazan eh, y en, en general lo que yo he observado comparando versiones de lo que se sacaba en España con lo que se sacaba uh, en Europa es que cuanto más español eh, era un juego más costaba el, el exportarlo entonces eso es un poco a lo mejor la, el la, la razonamiento racion, que se hace para el ocultar los orígenes culturales de los juegos en estos días. Muy brevemente quiero dar un poco una lista de juegos que también se ven influidos por eh, los juegos de los 80, donde podemos ver tendencias que se repiten, o sea, aunque no, no son tan evidentes, algunos sí que los hay. Entonces, por ejemplo, en el 2015 salió otro juego de corridas de toros que llegó a distribuirse fuera de España y con mecánicas muy parecidas a las del ole toro de, de Dynamic aunque no tuvo mucha repercusión si se mira un poco las reseñas pues las críticas pues no les gustaba el juego porque se dedicaba a una práctica que en, otro, en muchos países y muchas culturas se considera salvaje de manera muy similar a cómo se recibió ole toro esta es una de las razones por las que es importante estudiar la historia de los juegos, para no repetirla, porque es lo mismo, ha o sea, pasado lo mismo, 30 años después. También tenemos el trabajo de Loco Malito, un desarrollador independiente que se dedica a hacer estas pequeñas maravillas en sus ratos libros y que a menudo se ven inspirada por los juegos de los 80, de todo el mundo, no solo españoles. Cada juego homenajea a la una plataforma tecnológica distinta al, al adoptar las limitaciones del hardware de esa plataforma, especial los gráficos, lo podemos ver en los gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos el juego La Bahía de Mo, donde el protagonista es un monje que huye de los cruzados y acaba en una abadía donde ha de enfrentarse al diablo. Muy parecido a Temptations. Uh, por otro lado, Maldita Castilla utiliza los paisajes y la mitología española para su mundo de ficción, desde la Santa Compaña a una moura, o aquí como tenemos a Don Quijote en su librería ardiente, son, son los enemigos que, que, a los que nos enfrentamos. Otro ejemplo de los temas que vimos en los Juegos de los 80 se pueden observar en el reciente Blasphemous, uh, que utiliza imaginería católica y de la semana santa para sus personajes y para sus, sus niveles, ¿no? el juego es muy difícil y esta dificultad se asocia con que el jugador es un penitente que ha de sufrir durante el juego entonces tenemos otro ejemplo del catolicismo en los juegos, a lo mejor esto es una cosa que no nos podemos quitar de encima no la, la cultura católica en, en los juegos y si se me permite, pues yo también he participado en el desarrollo de, de, de un juego que celebra la cultura española, en este caso uh, en colaboración con la Universidad Complutense y el Ballet Nacional de España, uh, en el que el objetivo principal de este juego era transmitir la rica herencia cultural de los distintos bailes y danzas españoles que el jugador podía practicar en forma de un juego de ritmo. Por último, y también quería señalar que los juegos españoles también han tenido uh, mujeres protagonistas en varios de los títulos que se han distribuido en el extranjero con bastante éxito, ¿no? Entonces, eso sigue, sigue estando ahí, calladito, pero sigue estando, como es el caso pues eso de Nick Quest o de Gris o más recientemente The Call of the Sea, ¿no? Y yo lo, mi única esperanza es que estos equipos de desarrollo también cuenten con más mujeres para crearlos, que eso es una de las asignaturas pendientes que tenemos en la industria española. Y bueno, pues esto es todo. Uh, espero que os haya gustado la presentación y estaré encantada de mm, responder a vuestras preguntas y hablar un poquito más sobre estos juegos. Hola, vale. Eh, bueno, Clara, no sé si me oyes. Te oigo, te oigo. Espera que me ponga esto. Ah, vale, sí, hemos tenido el el bien? El momento de petaba, que petaba la cámara. Sí, por supuesto. Se, se petaba, a, a dos minutos de acabar la presentación, petaba la cámara. Bueno, en primer lugar, eh, felicidades por la keynote. Yo creo que ha sido una keynote particularmente interesante el acercamiento a la historia cultural local ¿no? del videojuego español con esa parte del análisis textual, culturalista ¿no? y las particularidades. Yo eres, bueno, te lo comentaba antes, ¿no? pero es una cuestión necesaria en la historiografía del videojuego en España y sobre todo ese contraste ¿no? de culturas dominantes y esa relación ¿no? que, que me parece que es muy, muy, vamos, muy necesario para trazar el mapa de, de nuestra propia historia de, del juego. Eh, bueno, pues ya cede la palabra al público. No sé si alguien quiere plantearle una pregunta, o una cuestión a, a Clara. Podéis levantar la mano. Pero, me... Bueno, antes que nada, sí. si puedo, lo que sí, quiero dar es las gracias a, a, por invitarme y aunque no esté allí, que me da mucha pena, pues el, el estar aquí, de, aunque sea lejos, pero en la, el poder estar en espíritu y poder presentar este trabajo que me hace bastante ilusión y, y que me hace mucha ilusión el, el, el saber que hay tantos en, en el campo de Game Studies en España que, que los que estamos fuera pues nos fuimos porque estábamos un poquito... Y no, un poquito solos, pero pero me alegra que haya más gente. Así que muchas gracias, de verdad que me hace muchísima ilusión. Voy a voy a mirar a ver si que parece que ha revivido mi cámara. A ver, a ver qué me pasa. A ver si la cámara funciona, espera. De momento te pero, vemos, ¿eh? Funcionar. sí, a ver. Vamos a ver, funciona, ha revivido. Sí, ahora tengo la luz. Rara. Espera, un momento. He desconectado un momento, perdón, claro. mientras que busquéis la, las preguntas, lo claro, claro. cambio. Claro. Bueno, mientras tanto, si alguien del público quiere formular alguna pregunta a, a Clara, me acerco con el micro. Sí, bueno, pues empezamos. Ya, habrá gente que está harta de oírme intervenir ya hoy, Clara. Eh, tú eres la, prim la primera vez que me oyes, así que me vas a perdonar que habla yo. Eh, muchas gracias por. Soy Víctor, sí. Pero es que Clara ya me reconoce, y si tiene que estar aburridísima de mí. <risa> Soy su pesadilla. Eh, un placer, de verdad, tenerte de, de madrina, aunque no hayas podido venir. Es eh, un lujo que, que inaugures eso. Primera keynote de la historia de, de DIGRA España. Esto pasa a la historia, a la que hablamos de, de historia. Y me vas a perdonar el punto ahí demasiado a lo mejor personal, pero es un lujo ver esa parte del capítulo que tanto sufrimos porque nadie quería quitar y no cabía en el libro, verla tan desarrollada y que en algún momento se, se convierta en paper, ¿no? Pero como esto, yo estoy en contra del «It's more of a comment than a question», lo voy a llevar a una pregunta, <risa> viéndolo ahora que lo presentabas, claro, yo pensaba, Jundra eh, y todo esto, que aparte de haber un engarce en producción local tiene que ver con el tema del libro y que es con una voluntad que tiene también el capítulo, que es ser local, pero en un contexto conectado, ¿no? Y todo, sobre todo con las protagonistas. Yo estaba viendo mucho de, de cómic europeo, tú lo has dicho ya con el caso de Azpiri, ¿no? Portadas para Inglaterra y tal, de cómic europeo y de, de esas pelis que una vez estuvimos comentando de bárbaros italianas, ¿no? De Ator... ¿Sí? Attor, ¿por qué no podemos casarnos? Porque somos hermanos. Ese era el nivel, de, el nivel del cine de bárbaros italiano. Entonces, ¿hasta qué punto crees que había una conexión cultural, una apropiación a lo mejor de cosas europeas? Porque sí que hemos visto la influencia americana muy directa, pero estas tendencias que eran más representativas de aquí, ¿hasta qué punto eran también europeas o había un aprovechamiento de Europa? O... Fuera del videojuego, ¿eh? con otro tipo de cultura europea. Sí, no. Pero el ejemplo de, de La Abadía del Crimen era un poco también un aperitivo de esto, ¿no? Porque La Abadía del Crimen, eh, como ya he dicho, era una película de Hollywood, pero realmente era una producción europea. Eh, y en cuanto, pues, hasta los, los clones de, de Conan, que Conan es un poco raro porque es otra película, otra serie de películas que tenían uh, tenían producción eh, norteamericana, pero estaban rodadas en Europa en su mayoría porque era más barato, ¿no? Entonces, el ver, pues sí, los, el, el, lo que llamamos el hack and slash y todos estos, la, por un lado he hablado de la figura femenina, pero es cierto que en general en, en Europa también se tenían... Uh, y en Japón en cierto modo también se tenían muchos uh, juegos donde la figura masculina también estaba si no sobre sexualizada sobre hormonada ¿no? que tampoco son cuerpos reales, ¿no? entonces sería muy interesante el, el ver ese contraste y cómo a lo mejor si sí se tiene, yo lo veo el contraste con, con los juegos en Norteamérica los que se hacían aquí uh, donde a lo mejor en Europa había un poquito menos de no sé si es conservadurismo o un poco más de, de, de, de, de estar... En Estados Unidos les da un poco de miedo el sexo, eh, de maneras que a lo mejor en Europa no dan tanto. Eh, pero yo creo que, que sí, que en España a lo mejor el, el mirar hacia afuera más que a la producción propia y la cultura propia... Y yo creo que los, los ejemplos que he dado al final de, de los herederos es, es gente que está mirando realmente a, a, a la herencia cultural española y cómo se puede hacer algo novedoso e interesante. Pero sí, yo creo que estoy intentando pensar uh, ejemplos uh, de cosas que se... de, de otras uh, películas o de, de, de otros trabajos. Y sí, creo que a lo mejor que los cómics europeos en general como referencia, uh, sobre todo a los superhéroes juegos como Sol Negro por ejemplo también se puede ver un poco de, de, la, de la influencia de, de la revista Heavy Metal um, sí, sí está ahí o sea, no solo yo, a mí me hace ilusión los TVs, pero es cierto que también había una parte de, de, de, de imágenes que también por los artistas um, estaban influyendo um, la, lo que son los videojuegos y, y no solo los gráficos sino el tipo de cosas que se hacían en los juegos ¿no? el tipo de héroe, el tipo de historias que se veían Mira, muchas gracias. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué queréis hacer? Salvador Gómez. Pregunta. Muy buenas, Clara. Eh, yo, es una pregunta muy breve y también en función de algunas ideas que han salido durante el Congreso. Has hecho una presentación muy buena sobre el videojuego español y curiosamente no has utilizado la palabra edad de oro. Entonces, me gustaría saber, ya que no la has usado y entiendo que ¿Habrá algún motivo? Me gustaría saber, eh, porque ahí hay diferentes lecturas sobre si fue una edad de oro, sobre si hay que matizar a lo mejor esa expresión, y ya que has trabajado, digamos, una muestra eh, tan ingente de juegos españoles, si se puede hablar a lo mejor desde el punto de vista, de, yo sé, simplemente de la producción, pero no de la exportación. O, bueno, ¿dónde está o cómo matizarías tú esa expresión de edad de oro en función ahora de, de ese vasto conocimiento del juego, del juego español que desarrollamos en esa época? Muchas gracias. Pues el no usarlo primero porque ya está un poco manido y porque ya se ha hecho mucho. Uh, hay trabajos que han utilizado el término de la edad de oro, los ochentas como la edad de oro de, del juego español, como una manera de, de marcar la, la discusión, que a mí tampoco me parece mal. Pero es cierto que, y eso es algo que, que está en el capítulo, tiene una cierta connotación nostálgica, ¿no? De, de, bueno, cualquier tiempo pasado fue mejor y ya no podemos hacer los juegos de, esto, de entonces. Y había cosas de, de, de esos juegos que, que sí eran maravillosas y que han sentado precedente para lo que se hace ahora. Pero también ha habido cosas de, de esos juegos, por ejemplo, pues lo dificilísimos que, ero, que eran y, y cómo se contaba, los desarrolladores daban por sentado de que los los uh, jugadores, habría algún programador que lo hackeaba y podía poner vidas infinitas o, o poner cosas para poder realmente hacer estos juegos jugables, ¿no? Y, y yo creo que, que la parte de decir edad de oro, uh, sí, lo echamos de menos. Hay cosas que hemos... Eh, la, las miramos de manera un poco demasiado romántica, ¿no? Y también me gustaría pensar que lo mejor de los juegos, pues ahora mismo, pues... Fíjate que Mercury Steam ganó en los Game Awards con el Metroid. Uh, tenemos a Gris, que también se ha llevado hace un par de años y un montón de premios. Y yo pienso, digo, bueno, ¿es esto la edad de oro? A lo mejor es que... A lo mejor la edad de oro es ahora. Eh, a lo mejor los, lo mejor está, también, está por bien por venir. Entonces, es un poquito por matizar, es un poquito por, por no caer un poco en la nostalgia y, y por, es un poco optimista, a lo mejor es, es la parte de mí como desarrolladora y diseñadora que, que esperaría que, que lo mejor de los, de los videojuegos españoles pues esté por venir. Genial, muchas gracias Clara. ¿Alguna otra pregunta para Clara? Muchas gracias, Clara. Como decía Víctor, es para todos los que somos fans, pues un, un honor tenerte aquí y tienes muchos fans, yo creo, en, en el evento y estamos muy contentos todos. No quería si nos podías desarrollar igual un poco un ejemplo, yo creo, bastante curioso, que has puesto al final, eh, que no sé si es la excepción que confirma la regla, ¿no? cuando decías lo de eh, parece ser que los juegos eh, triunfan más cuanto menos españoles parecen, la peculiaridad del blasfemus, ¿no? que sí que creo que en ciertos ámbitos puede considerarse un éxito, sobre todo de la fanbase, que estaba muy loca con ese juego, y, y vamos, que un juego más castizo realmente y más, que además toca todo lo que has comentado, ¿no?, del, del catolicismo y demás, eh, es muy curioso, ¿no?, eh, aparte yo creo que es un juego maravilloso, entonces no sé si, si un poco, ¿cómo lo ves ese éxito, aunque sea un poco a nivel independiente de este juego? Bueno, a, mí, a nivel independiente yo encantada, o sea, yo, a mí me, me hizo mucha ilusión ver el Blasphemous y el, el trailer del juego y, y ver que tiraba y tenía éxito y precisamente hay una cosa que la gente que, que venimos de, de, de lo que es la ficción o los guiones, cuando eres alguien que, que cuenta historias una de las, de las máximas que, que, que te enseñan es que lo más las historias de lo más concreto son las más universales, ¿no? De que cuanto más personal o más específico sea un, un punto de vista, es cómo se puede llegar a más gente, ¿no? El conectar con, con otra gente. Y yo creo que Blasphemous es precisamente un ejemplo de, de qué es lo que pasa cuando eliges pues el, la cultura de la Semana Santa y, y la, la vuelves en, en lo que es la estética. Y no es solo la estética, también lo que decían en, en la presentación, que la idea de este juego que es terriblemente difícil, uh, por la, bueno, por lo menos jugar en Switch, que es como la he jugado yo, la pantalla grande se juega mejor. Pero es un juego que, que, que te hace sufrir, ¿no? Y esa idea de, de hacerte sufrir y ser el penitente y de tener todos esos temas, Blasfemos, sí, uh, pero también el que ha llegado porque es una estética nueva, no está intentando ser, yo qué sé, otro juego de tronos o... El Dungeons and Dragons ¿no? es una estética distinta, un poco como lo que han hecho los, los juegos de From Software, ¿no? los de Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne y todos estos, ¿no? que lo que hacen es buscar estéticas que no son necesariamente japonesas, pero hacen como una mezcla de, de, de estéticas, de diferentes historias de, de partes medievales, por ejemplo. No están intentando hacer fantasías, están basando en cosas del, del, mundo, del mundo real, ¿no? de históricas para crear sus mundos y, y el, el ver que, bueno, que podemos crear mundos que a lo mejor son fantásticos, pero basados en, en nuestra cultura, es, es la lección que a mí me gustaría que tomaran un poquito más los, los desarrolladores. Porque sí, es cierto que en general, y esto yo lo, lo he observado, ¿no? de, de preguntarle, pues, no diré quién, pero, pero uh, había un, un juego que era muy famoso, que estaba hecho en Suecia y se me ocurrió preguntarles a, a los desarrolladores qué le hace qué hace este juego sueco y era como, no, aquí no, esas cosas, no queremos revelar de dónde viene este juego um, y a mí eso me, me da un poquito de lástima, ¿no? de, de decir, bueno, la, lo bonito que podía ser un medio como los, los videojuegos, que llega a audiencias por todo el mundo y que no se aprovecha, pues eso, el, el poder compartir la cultura de uno con el resto del mundo en una, en una época también donde hablamos mucho de, de eso de apropiación cultural, de quién tiene, está, a quién se le permite el, el reflejar otras culturas y cómo, sobre todo que en, en Norteamérica pues es un tema un poco espinoso, entonces el, el decir, bueno, pues nosotros compartimos la nuestra y, y hacemos ese, ese, ese mix ¿no? de, de, de, de mundos y de culturas… Y el ver que eso también puede tener éxito, que puede ser interesante para las, las audiencias, yo creo que es, a mí es lo que me gustaría que, que, que de lo que hubiera más. Yo quiero verlo un poco más. Y que sea un juego independiente, yo encantada. Los, los juegos independientes pues, también tienen un poquito más de, de libertad que los, los juegos AAA, eh, de experimentar y de, de tomar riesgos. Así que yo, yo encantada tener más. Genial, muchas gracias. Eh, una, una última pregunta. Bueno, pues te la haré yo. <risa> eh, va un poco a colación de lo que estabas comentando, ¿no? De, de, de esta. Al principio que hablabas de. de un, en, en un mercado global, ¿no? Eh, y en, en una supuesta, en, lo pongo muy entre comillas, democratización de la producción de videojuegos, ¿no? Donde parece que las plataformas tecnológicas permiten a todo el mundo hacer juegos. Vamos, parece ser, ¿no? A, a, a lo más global es lo más homogéneo, ¿no? Eh, pero tenemos casos como paradigmáticos que se que escapan un poco, sobre todo en Europa, ¿no? de, pequeño, de, de estudios que han hecho, bueno, siempre se pone el ejemplo de The Witcher, como uno uh -huh. que no, a mí tampoco es que me parezca un ejemplo de, de identidad cultural brutal, ¿no? pero, pero es un ejemplo de un juego grande, ¿no? que, que un juego de éxito grande que, hasta cierto modo, recoge parte de un, de un acervo medieval muy local. Muy local ¿no? Entonces, mi pregunta es, es, es muy general, ¿eh? en, digamos… Actualmente, ¿tú crees que hay más oportunidades para culturas periféricas a la anglosajona, eh, por ejemplo, la, la cuestión europea es importante, quitando a lo mejor la japonesa porque juega en otra liga, ¿no? Pero ¿tú crees que hay oportunidades para las culturas europeas, entre ellas la española, la francesa, eh, de intentar introducir relatos propios, personajes propios, ¿O estamos en un momento en el que, a mayor democratización de la producción, mayor homogenización y, por lo tanto, mayor eh, rodillo, digamos, de, de la cultura norteamericana? Pues, pues, desde el punto de vista de lo que está saliendo, de lo que se está haciendo, uh, es un poquito difícil porque yo mi idea de, de que se preste más atención a las culturas específicas es realmente una manera de, descatar, de destacar. Porque esa homogeneización, estoy pensando en inglés, eh, el, el que todos los juegos sean lo mismo, que se, se escondan los orígenes culturales, realmente es lo que hace difícil destacar. Ahora que hay tantísimo acceso, pues a Steam o en itch, el, el, hay tantísimo contenido, hay tantísimos juegos y hay muchos juegos muy buenos, pero el destacar es, es muy difícil el, y, y a veces, pues, es el, el encontrar cuál es el encanto. ¿Qué es lo que puedes ofrecer que nadie ofrezca? Pues a lo mejor es, es algo de tu propia cultura. El ejemplo de The Witcher es muy interesante porque por un lado está basado en una serie de novelas que ya tenían pues, su, sus seguidores en, a, a nivel internacional, pero una de las cosas que pasó en The Witcher, me parece que era el, la última entrega de The Witcher, aquí en Estados Unidos pues, hubo jugadores y eh, gente de color que decía, bueno, aquí no hay gente de color porque son todos blancos, ¿no? porque no me veo yo reflejado en estos juegos. Y creo que, que esto es un poco el, el problema que tenemos de la globalización, ¿no? De, por un lado, hay etnias que se han omitido de las novelas de The Witcher y de los juegos, entonces hay un problema de representación étnica en, en los juegos, por supuesto. Pero yo lo vi también un poco desde el punto de vista americano, pues yo veía como los, los, la parte norteamericana donde cre, creí, querían ver las dinámicas étnicas y raciales de Estados Unidos reflejadas en los juegos y era esa frustración, ¿no? Y, y era un tema bastante complicado, ¿no? Porque también es un poco imponer las, las, las dinámicas y los las tensiones políticas de, de, de un país en otro. ¿no? Y creo que a lo que tenemos que acostumbrarnos más o lo que a lo mejor necesitamos más estos, estos juegos locales es para que la gente, especialmente en videojuegos, se deje de acostumbrar a, a, a que todos los medios estén pensados solo para ellos. Um, que las frustraciones de representación de la gente de color, yo, yo las veo perfectamente razonables, que el, sobre todo juegos que vienen de, de Norteamérica, pero también veo un poco eso, el, el, el que, querer que todos los juegos estén al servicio de, de todo el mundo también puede tener muchos problemas de, de, de representación o de omisión. Que, por ejemplo, para, para representar a la, la representación étnica de, de Estados Unidos es muy distinta de lo que podríamos tener en, en, en España o lo que se podría poner en Escandinavia o lo que se podría tener en, en Japón. Entonces, es algo, muy, es algo muy complicado y a lo mejor el poder entender cómo diferentes países tienen diferentes representaciones, diferentes uh, grupos culturales, étnicos de folclore. Eh, y el, el estar más acostumbrado a eso en, en lugar de, de que todos los juegos estén hechos para todos ¿no? la, la parte homogénea pero que también al, al hacerse homogénea también se está eligiendo qué es lo hegemónico, qué es lo que merece la pena representar y qué es lo que se deja fuera entonces la parte de, de, de, de qué es lo que se está dejando fuera cómo lo podemos incluir y cómo podemos hacer ver al resto del mundo que hay muy diferentes maneras de representar la cultura de que cada, por ejemplo, las culturas en la India, ¿no? es un país muy grande, o en China, ¿no? el ver esa, esa representación más variada es, es lo que lo que nos estamos perdiendo un poco. Entonces, eso es, es, es, es una cuestión muy complicada, porque por omisión, porque hay cosas de, de la representación que se están omitiendo, uh, pero tampoco podemos hacer un juego que represente a absolutamente todo el mundo. Muchas gracias, Clara. Eh... Bueno, pues hasta aquí la que nos declara. Os pediría un muy fuerte aplauso para, para ella.